Llegó esa mujer a mi vida, me la revolcó, eh, me enamoré de esa muchacha, de una linda muchacha que yo, yo pensaba que eh, era como un aspecto de mi vida que ya iba a tener problemas porque que ya va a viajar en un avión fallando, uno ya churuleco, paticumbio, con problemas pues motrices, uno piensa que, que no, pues ese aspecto lo tiene como ahí, como cerrado, como que, y llegó alguien a mi vida y me enamoré, una maravillosa mujer, eh, que lo que hizo fue cambiar el chip de mi vida, me enamoré, entonces ya quise eh, mejorar mis condiciones de vida en todos los aspectos, porque uno cuando está con una muchacha le quiere dar gusto, quiere que lo hagan muy, muy bien, todo el cuento. Estando en Santa Elena yo vivía, vivíamos, entonces me enamoré y esa muchacha... Al poco tiempo de llegar a mi vida, se fue a vivir conmigo, a Santa Elena. Vivíamos en una finca en Santa Elena donde la finca era todo un cultivo de flores, absolutamente todo. Y nosotros nada más utilizábamos la casa. Entonces el señor que tenía el cultivo de flores, todas las flores que nos exportaba, las, las botaba en un rincón de la finca y entonces ahí vi una oportunidad y empecé a recoger flores que no, que, no las, que no las vendía por una pequita o por cualquier detalle insignificante y vi una oportunidad de trabajo y empecé a venderle flores a mi familia, a mis amigos y así sucesivamente hasta que maduré la idea y monté un negocio de flores. Para esos días, después de dos años de estar allá en Santa Elena con esa estrellita vulgaz, quedó embarazada. Una cosa que cuando fui le dije al médico que iba a ser papá, lo primero que me dijo fue que quien nos había hecho la inseminación artificial y yo le dije que no, que el niño funcionando en perfecto estado. El caso es que eh, en ese orden de ideas y estando ya en esa finca, y con, con, con esta muchacha en embarazo en mi familia eh, decidieron y con Natalia y todos decidimos que la mejor opción era venirme otra vez para Medellín eh, a tener una familia que en Medellín y así fue, me vine para Medellín y nació mi hija que se llama Susana.